La verdad que en mi casa Temaikén es palabra mágica, así que nada, cuando dije que íbamos a Temaiken se prendieron todos y todos con compañía. Así que cuando venía, voy podía creer, tengo 11 niños acá a mi cargo, así que espero que sigan todos sanos y salvos. A nosotros nos tocó ver mucho el tema del acuario y la verdad que este, a ellos les gusta ver, todos están con el tema de Nemo, entonces cuando ven los pececitos de colores se vuelven locos y es lo que más les ha gustado, por lo menos hasta ahora, que son chiquitos. La verdad que esto es un lugar fantástico para que los chicos se diviertan, disfruten este, y además sirve para aprender también, así que la verdad que es un paseo fantástico que recomiendo absolutamente. Está buenísimo esto de de incorporar la tecnología a estas cosas porque, bueno, es algo más que los atrapa y, y es como que hay que seguir atrás de ellos, así que está bárbaro. De Mecren está buenísimo la posibilidad de venir a disfrutar en familia, con hijos, sobrinos. La verdad que es un lugar fantástico en donde, como decía al principio, pueden aprender y jugar al mismo tiempo.